Mis amados, buenas noches, Dios les bendiga a todos y cada uno de los que en esta hora y en este momento me acompañan en esta noche, en esta programación. Como siempre, estoy transmitiendo desde mi hogar. En este momento, la compañía que tengo es la orquesta de Coquín de la naturaleza que usted está escuchando que están conmigo todos los martes para compartir esta transmisión amados suplico pues una vez más que ponga mucha atención a la administración a la administración que vamos a tener en esta noche para usted poder recibir lo que el Espíritu de Dios nos está hablando, ministrando, ilustrando a través del Evangelio para que, podamos, para que podamos tener la victoria en este momento histórico que está viviendo el planeta Tierra. Por favor, ponga mucha atención, porque estamos concentrados, estamos concentrados en por qué razón? por qué razón? muchos del cuerpo de Cristo, muchos del cuerpo de Cristo van a procurar entrar el día del ajebatamiento y no podrán. Está revelado, está ilustrado en el Evangelio que el día del ajebatamiento Solo unos pocos, solo unos pocos, solo unos pocos lograrán arrebatamiento en vivo. Repito, lograrán arrebatamiento en vivo. Porque estamos conscientes, repito, porque estamos conscientes que los muertos son millones de millones desde el momento en que fue establecido el nuevo pacto en el año 33, empezaron a enviar almas para el paraíso por lo que Jesús hizo en la Cruz del Calvario y nada más. Pero ahora, pero ahora están ilustrando, ministrando, enseñando a los vivos que están en el cuerpo de Cristo que el momento histórico que está viviendo el planeta Tierra no es un momento histórico, casualidad, no es que eh, el hombre ha intervenido, es que solamente la mano de Dios y nada más que Dios ha cuadrado conforme a su palabra, repito, conforme a su palabra, para que el cuerpo de Cristo pueda recibir la luz, el entendimiento de qué hora es en el reino de los cielos. Por eso es que el Evangelio nos ilustra y nos enseña, vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá. Porque lo que está viviendo en este momento, el planeta Tierra, el cuerpo de Cristo a nivel mundial, el cuerpo de Cristo a nivel mundial, hermano, el cuerpo de Cristo a nivel mundial, está viviendo exactamente exactamente todo la misma situación, todo la misma situación. Todos estamos viendo, repito, todos estamos viendo con toda claridad, hermano. Todos estamos viendo con toda claridad que el momento histórico, hermano, que el momento histórico que se está viviendo en el planeta Tierra, hermano, perdóneme, pero es único en la historia, en la historia en la historia del cuerpo de Cristo sobre la paz de la tierra. ¿Por qué, hermanos míos? ¿Por qué? Porque Dios es justo. Repito, porque Dios es justo, y su amor y su misericordia no va, no va a traer el arrebatamiento hasta que no estuviera seguro que el cuerpo de Cristo sabría, conocería y entendería que el arrebatamiento en vivo estaba en el panorama, estaba en el plan, en el propósito, en la voluntad de Dios. Esto es lo que está sucediendo a nivel mundial. La muerte está campeando por su respeto. Las pestes están campeando por su respeto. Sodom y Gomorra está campeando por su respeto. Hermano, las siete profecías, repito, las siete profecías que están establecidas para este momento están todas activas todas activas en el planeta Tierra para que el cuerpo de Cristo entienda y conozca que Cristo viene y viene ya pero el problema no es que Cristo venga ahora el problema es que muchos procurarán entrar pero no podrán y estamos concentrándonos repito, estamos concentrándonos en ver, en conocer, en entender por qué, por qué, por qué muchos van a procurar entrar y no podrán. Y estamos encontrando varias razones, repito, estamos encontrando varias razones. Y en esta noche vamos a trabajar con otras de las razones por las cuales va a producir, repito, va a producir que una multitud del cuerpo de Cristo se quede que una multitud del cuerpo de Cristo se quede. Pero antes nos humillamos ante la presencia de Dios, suplicando que su amor, su misericordia, se manifieste. Padre, gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, bendición, privilegio, que nos concedes en esta noche de poder salir a, a, a ministrar a estos miles, miles, quizás, Millones de personas que están en sintonía, están en la frecuencia del Ministerio Momentos Proféticos TV. A ti te vamos a dar la gloria y a ti te vamos a dar la honra cuando al final de esta administración tú hayas sido glorificado y este pueblo que nos ve y nos escucha a lo largo y lo ancho de todo Puerto Rico y al mundo entero sea edificado. ato todo espíritu contrario a la presencia del Espíritu Santo. Lo ato, lo declaro inoperante aquí, aquí en mi hogar, allá en los hogares que están en sintonía con esta programación, atado todo espíritu contrario a la presencia de tu Espíritu Santo, lo echamos fuera, proclamamos y declaramos que la presencia de tu Espíritu en el poder del Evangelio va a ayudarnos a ver, a huir, y a entender. En el nombre de Jesús. Amén. Como le hemos dicho, el ministerio que para la gloria y la honra del Señor ha estado cuarenta y pico de años ministrando Cristo viene, Cristo viene, Cristo viene. Estuvimos en la cadena del milagro era la programación, hermano, era la programación de siete días a la semana, de siete días a la semana, a un costo de 15 mil dólares, 15 mil dólares, pagábamos en la cadena del milagro, mensual, 15 mil dólares mensuales, con una programación de siete días, ilustrando, enseñando, testificando que Cristo venía, que Cristo venía. Y dábamos la evidencia, y enseñábamos las noticias, y teníamos los recortes de periódicos. Hermano, una ilustración completa, de tal manera que a Dios la gloria y a Dios la honra, pudimos hacer la encomienda que Dios nos puso en nuestros hombros. Pero ahora, repito, pero ahora, yo no estoy predicando que Cristo viene, ya eso está sentado, ya eso está establecido. Ahora la preocupación, repito, ahora la preocupación que tiene el Padre, que tiene el Hijo, que tiene el Espíritu Santo, que tiene este Pastor, que tiene este Pastor y que tiene el Evangelio, es la multitud, es la multitud del Cuerpo de Cristo que va camino, repito, que va camino al infierno y nadie se lo quiere decir. Por eso que dice que en este momento bienaventurados los muertos en Cristo. Dice, bienaventurados los muertos en Cristo. Porque por lo menos los muertos en Cristo, sus almas, sus almas están en el paraíso. Los muertos en Cristo van a tener la maravillosa experiencia de sentarse en las mesas celestiales, repito, sentarse en las mesas celestiales para ser servidos como invitados a las bodas del cordero. Pero la que va a ser esposa, repito, pero la que va a ser esposa del cordero son los vivos. Por eso es que a los vivos, a los vivos, Hermano, los van a constituir en esposa del cordero porque solamente, porque solamente los vivos son los que van a subir a la estatura del varón perfecto. ¿Cómo se llama? Jesús. Jesús. Jesús fue perfeccionado. Repito, Jesús fue perfeccionado. Y ahora van a perfeccionar a la esposa del cordero. ¿Quién la va a perfeccionar? ¿Quién la va a perfeccionar? Pues lo primero, repito, lo primero, lo primero que tiene que estar para que Dios pueda ser glorificado y Dios pueda perfeccionar la obra, es que el pueblo, el pueblo, el pueblo, cuando digo el pueblo, el cuerpo de Cristo, los que tenemos al Padre, los que tenemos al Hijo, lo que tenemos al Espíritu Santo, tenemos que entender que nuestra salvación, que nuestra salvación, oiga bien, está en las páginas del Evangelio. Por eso es que en este momento histórico, hermano, por eso es que en este momento histórico es triste, hermano, es triste lo que vamos a estudiar en esta noche, repito. Es triste lo que vamos a estudiar en esta noche, porque es una, repito, porque es una de las razones por las cual, por lo cual muchos procurarán entrar vivo el día del arrebatamiento y no podrán. Porque triste y lamentablemente, amados míos, repito, porque triste y lamentablemente, una de las señales... Una de las señales que anuncian que Cristo viene es la señal de los engañadores. Es la señal de los engañadores. Amado mío, cuando habla, mirad que nadie os engañe, porque vienen muchos, porque vienen muchos, porque vienen muchos en mi nombre y a muchos, y a muchos engañarán del cuerpo de Cristo. No está hablando de espiritistas, no está hablando de santeros, no está hablando de idólatras. Amados míos, está hablando, está hablando de los que tienen la responsabilidad, de los que tienen la responsabilidad de educar, de capacitar al cuerpo de Cristo para ser levantado vivo. ¿Cómo se llaman? Pastores. ¿Cómo se llaman pastoras, evangelistas, maestros? Y ahora, los llamados apóstoles, apóstolas, que ciertamente, amados míos, que ciertamente están produciendo, están produciendo, amados míos, una condenación para el cuerpo de Cristo. Dios mío. El pueblo tiene que entender, y escúcheme bien, por favor, Hacer que es un momentito al libro de los Hebreos. Hacer que es un momentito al capítulo 8. Hacer que es un momentito al verso 13. Capítulo 8, voy lento. Repito, voy lento porque voy a sacar a la luz una de las razones, y créalo que es una de las razones más fuertes que muestra el Evangelio para que el cuerpo de Cristo muchos, para que en el cuerpo de Cristo muchos procuren entrar, pero no podrán. Hebreos capítulo 8, verso 13. Mire cómo dice, al decir nuevo pacto, Al decir nuevo pacto, ha dado, ha dado por viejo al primero y lo que se da por viejo se envejece y está próximo a desaparecer. ¿De qué habla? ¿De qué habla? Habla de los dos pactos que contiene la Biblia completa. El Viejo Testamento coge el primer pacto. Repito, coge el primer pacto. Ese primer pacto Dios lo cogió, repito, Dios lo cogió a través del pueblo de Israel. Repito, a través del pueblo de Israel. Pero triste, pero triste, pero triste y lamentablemente el pueblo de Israel perdió la visión. Perdió la visión. Repito, perdió la visión. Es y mire en qué condición se hallaba el primer pacto, que lo cogió Dios a través del pueblo de Israel y a través del templo, ritmo, a través del templo que el pueblo de Israel levantó en la tierra de Israel. Dice el Mateo capítulo 24. Cuando Jesús salió del templo, ¿de qué templo? Del templo que tenía la responsabilidad de presentar el primer pacto, capito, el primer pacto. Y dice, cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo, Jesús le dijo, ¿veis todo esto? De cierto, de ciertos digo, que no quedará, que no quedará aquí, piedra sobre piedra, que no sea derribada. ¿De qué está hablando? ¿De qué está hablando? Jesús está tratando de enseñarles y de ilustrarles, hermano, de enseñarles y de ilustrarles la condición, la condición en que el pueblo hebreo había caído. Escuche, por favor. Nos informa el Evangelio. Nos informa el Evangelio. Oiga, que, que ese templo ese templo que le querían ilustrar, enseñar a Jesús. Y Jesús le dijo, de este templo no va a quedar aquí piedra sobre piedra. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque hija él, porque hija él, porque hija él nunca entendió el favor especial que Dios le había concedido de constituirse, de constituirse en los instrumentos de salvación, de salvación para el mundo entero. Es cuando entonces Jesús entra al templo. ¿Qué encontró en el templo? Un supermercado. Repito, un supermercado donde habían cogido la casa de Dios y la habían convertido en un supermercado, en Cueva de Ladrones. Es cuando entonces, es cuando entonces, nosotros, el pueblo gentil, repito, nosotros, el pueblo gentil, tenemos la bendición, privilegio que nos ha concedido Dios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 ¿Cómo es posible, repito, cómo es posible que la generación del nuevo pacto, del nuevo testamento, porque el nuevo pacto, repito, el nuevo pacto tiene un nuevo templo, repito, y tiene un sumo sacerdote, repito, y tiene un sumo sacerdote nuevo, un sumo sacerdote nuevo, no un hombre. Mire cómo dice, mire cómo dice. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote, Jesús, que traspasó los cielos, retengamos nuestra profesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo. Según nuestra semejanza, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Entonces, ahora viene un nuevo templo y ahora viene un nuevo sumo sacerdote. ¿Quién es el nuevo templo? El cuerpo de Cristo. ¿Quién es el sumo sacerdote? ¿Quién es el sumo sacerdote? Directamente Jesús Jesús porque Él es el que nos va a llevar a la presencia del Padre y por medio de la sangre de Él, Cordero de Dios, vamos a recibir el perdón de nuestros pecados. No es por sangre de animales, es la sangre de Jesús la que ahora va a hacer el efecto del perdón de pecado. Pero ¿por qué esta programación o por qué este programa? Porque no puedo entender cómo es posible que el pueblo que está en el cuerpo de Cristo, que el pueblo que está en el cuerpo de Cristo, siga insistiendo, siga insistiendo en poner de pie, en poner de pie lo que Dios ha echado al suelo. ¿Qué Dios ha echado al suelo? La antigua manera que se llama el viejo pacto. Oiga bien, al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero. Repito, ha dado por viejo al primero. Y lo que se da por viejo se envejece y está próximo a desaparecer, y eso fue en el año 68, después de Jesucristo. Ya estamos en el año 2020, y es una vergüenza, y es una vergüenza, que lo que Dios destruyó, repito, que lo que Dios destruyó, aún, aún, el pueblo del nuevo pacto, el cuerpo de Cristo se sienta orgulloso, repito, se sienta orgulloso de lo que Dios se avergonzó, de lo que Dios se avergonzó, de tal manera que lo destruyó, de tal manera que lo sacó de circulación. Pero el cuerpo de Cristo, pastores, pastoras, evangelistas, maestros, llamados apóstoles y apóstolas, quieren Sostener, repito, quieren sostener de pie lo que Dios ha destruido de tal manera, amado mío, de tal manera que los hábitos del viejo testamento, que la adoración del viejo testamento, que todas las enseñanzas del viejo testamento están en el cuerpo de Cristo tomando dominio y control. Haga la prueba de lo que le estoy diciendo. Mañana cuando usted se levante, prenda televisión cristiana. Prenda radio cristiano. Prenda televisión cristiana y prenda radio cristiano. Y vea, y vea, cómo es posible, cómo es posible que en este momento, cuando Jesucristo está a punto de levantar la iglesia al cielo, Queremos, queremos parecernos, queremos actuar, queremos hacer, queremos enseñar lo que Dios sacó de circulación. El pueblo, el pueblo tiene que entender con toda claridad. Jesús, Jesús es el mediador. Del nuevo pacto. Vamos a leerlo. Porque el pueblo tiene que entenderlo. Con toda claridad. Jesús es el mediador. Del nuevo pacto. Dice con toda claridad. Por eh, hebreo. Capítulo 7. Eh, verso 22. En adelante. Por tanto. Jesús. Es, es hecho. Fiador. De un mejor pacto. Entonces. ¿Cómo es posible, cómo es posible que pastores y pastoras evangelistas y maestros llamados apóstoles y apóstolas siguen insistiendo en el viejo pacto y siguen insistiendo lo que pasó a Moisés, siguen insistiendo lo que le pasó al pueblo hebreo, siguen insistiendo en las enseñanzas del viejo testamento y muy poco, repito, y muy poco. Son los pastores y pastoras y, y maestros que en este momento estén, estén, estén, estén para sacar a la luz el nuevo pacto. El pacto, el pacto, el pacto, hermano, el pacto, el único pacto, porque recuerda que el viejo testamento era la ley y la ley era imperfecta, capito, y todo el que sigue bajo el amparo de la ley sigue imperfecto y todo el que sigue bajo el amparo de la ley sigue imperfecto por eso es que la preocupación que yo tengo ahora que he descubierto que he descubierto a través del Nuevo Testamento que el problema que tendrá el pueblo que tendrá el pueblo qué pueblo el cuerpo de Cristo es que los pastores y pastoras evangelistas y maestros los tienen los tienen los tienen en un avivamiento, en un avivamiento del viejo pacto, metido en el viejo pacto, las enseñanzas del viejo pacto, la doctrina del viejo pacto. Y simplemente, y simplemente, amados míos, entran al nuevo pacto, entran al nuevo pacto para decir que Jesús murió por nuestro pecado y nada más. Para decir que ya no es, oiga, para decir que ya no es por la obra mía, que es por la obra de Jesús que somos salvos. Entonces, triste y lamentablemente, repito, triste y lamentablemente, dice, por tanto Jesús hecho fiador de un mejor pacto, y los otros sacerdotes llegaron a ser mucho debido a que la muerte no podía continuar, mas este por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable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 de ofrecer sacrificio por sus, por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre ofreciéndose a sí mismo el perfecto sacrificio. Entonces, ¿cómo es posible? Repito, ¿cómo es posible? Que le voy a leer con toda claridad, hermanos míos, le voy a leer con toda claridad. El pueblo tiene que entender con toda claridad que el viejo pacto que el viejo pacto ya sejó. Ya sejó. Ya sejó la intervención con los seres humanos de tal manera, de tal manera que fue Jesús, fue Dios quien le metió mano al templo y se lo barató, y se lo barató. Y se le barató, pero triste y lamentablemente, amados míos, triste y lamentablemente, mire, mire, triste y lamentablemente, mire lo que va a suceder, mire lo que va a suceder. El pueblo tiene que entender con toda claridad, por eso que la exhortación bíblica dice, segunda tesalonicense, capítulo 2, nadie, verso 3, Nadie os engañe. Hermano mío, perdóname. Pero el problema que tiene la, el cuerpo de Cristo es que tiene, o sea, tiene delante de ellos, hermano, tiene delante de ellos una hemoglagia de engañadores. Y los engañadores son engañadores y usted lo puede, y usted lo puede describir y usted lo puede conocer. Porque su enseñanza, porque su enseñanza están basadas en el Viejo Testamento, porque su enseñanza están en la, la ley imperfecta, porque su enseñanza, eh, hermano, perdóneme, pero el pueblo tiene que entender con toda claridad, o nos decidimos a romper con el Viejo Testamento porque me ordenan, porque me lo ordena, repito, me lo ordena, repito, me lo ordena, nadie os engañe. En ninguna manera, oiga bien ahora, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hijo de pecado, el hijo de perdición. ¿Quién, quién es ese? El anticristo, repito, el anticristo viene, oiga bien, oiga bien, viene a apoyar la enseñanza del viejo testamento. Oiga esto.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 Sobre ese templo donde estaba el primer pacto, ¿de qué templo habla? Que el pueblo de Israel, repito, que el pueblo de Israel, como insiste, como insiste, como insiste en mantener el viejo pacto de pie, van a edificar nuevo templo. Entonces lo que Dios destruyó, repito, entonces lo que Dios destruyó, Israel lo vuelve a levantar. Repito, lo que Dios destruyó, Israel lo vuelve a levantar. Escucha ahora, escucha ahora. Y quien se le va a sentar, y quien se le va a sentar en ese templo, en ese templo, es el personaje llamado el anticristo. Y escucha bien ahora, escuche bien ahora. Y por cuanto no quisieron, y por cuanto no quisieron honrar a Dios, Honrar a Dios. Van a honrar al diablo. Ay, amados míos. El pueblo tiene que entender con toda claridad. Yo no estoy hablando mal de nadie. Yo estoy predicando el evangelio. Donde el evangelio, donde el evangelio, amados míos. Es el nuevo pacto. Es el nuevo pacto. Es el nuevo Pacto, Yo estoy tratando de que el pueblo pueda ver el movimiento, el movimiento que hay para mantener el viejo pacto dentro del momento histórico que estamos viviendo. El arrebatamiento está a la puerta, el arrebatamiento está a la puerta y el arrebatamiento depende 100% del Nuevo Testamento, del Nuevo Testamento y los que quieren ser arrebatados, y los que quieran ser arrebatados tienen que ser fanáticos del Nuevo Testamento. Perdóneme, hermano. Pero si Dios sepultó, pero si Dios sepultó, repito, el viejo pacto, ¿cuál es el issue de yo volver a sacar lo que Dios sepultó? Israel, eso es lo que va a hacer. Repito, Israel, eso es lo que va a hacer. Le destruyó el templo. Le destruyó el templo, le destruyó el templo, no quedó piedra sobre piedra. Pues ahora lo van a jerificar. Ahora lo van a gerificar. Pero qué pasó? Que en quien se va a sentar en ese templo, hermano, quien se va a sentar en ese templo es el mismo diablo. Hermano, es el mismo diablo. Y hermano, escúcheme por favor. Nosotros tenemos que entender con toda claridad. Israel es el pueblo de Dios. Israel es el pueblo de Dios. Pero de la misma manera, de la misma manera que la iglesia, que la iglesia es el pueblo del cordero y Jael es el pueblo de, de, de Dios, es la esposa de Dios. Pero de la misma manera que se pierden montones, montones de cristianos el día del arrebatamiento y Jael le va a pasar lo mismo. Por eso es que Israel, por eso es que Israel, oiga, escuche, dice... Y reconocerán al que traspasaron. Y reconocerán al que traspasaron. Pero, ¿quién lo va a reconocer? El pueblo hebreo. ¿Qué significa reconocer al que traspasaron? Salir de una vez para siempre del viejo pacto. Y entrar en el nuevo pacto. Entrar en el único y maravilloso sacrificio que puede, que puede salvar al pueblo que quiera ser salvo. Amado, yo amo, fui diez veces, fui diez veces, hermano. Y yo puedo dar testimonio de que estos ojos vieron, estos ojos vieron, hermano, todos los instrumentos, todos los instrumentos del templo que ellos quieren edificar. Estos ojos vieron las vestiduras sacerdotales de los sacerdotes que van a ministrar en ese templo. Ya, ya escogieron los sacerdotes que van a ministrar en ese templo. Hermano mío, ¿cómo es posible, repito, cómo es posible que haya pastores y pastoras, evangelistas y maestros, llamados apóstoles y apóstolas, que en este momento, que en este momento están de acuerdo, en armonía, Hermano, no han podido ver, entender que en este momento Israel está ciego. Hermano, Israel está ciego espiritualmente. Hermano, Israel está ciego espiritualmente. Y el pueblo tiene que entender con toda claridad. Mire cómo dice. Yo no estoy tratando de decir lo que yo quiero decir. Mire cómo dice. Mire cómo dice, porque la ley, estoy en hebreo, capítulo 10, porque la ley teniendo la sombra de los bienes de dinero, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfecto a nadie. ¿Me está oyendo? Y ahora tiene Dios el plan de perfeccionar. Y ahora, y ahora, y ahora, el cuerpo de Cristo sirviéndole a Dios en, una, en, en, en un sistema de adoración, en un sistema de ley que no perfecciona a nadie. No puede porque la perfecta ley es el evangelio. La ley imperfecta es el viejo testamento. Escuche, de otra manera, cesarían los de ofrecerse, pues los que tributan este culto, este culto, limpios una vez, no, tendrán, no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios, cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de toro y de macho cabrío no pueden quitar el pecado. Por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo holocausto y expiación por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí, vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Oiga, ven ahora, como, como en el joyo del libro está escrito diciendo, sacrificio y ofrenda y holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, los cuales cosas se ofrecen por la ley. Y diciendo luego, He aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quita lo primero para establecer esto último. ¿Qué? ¿Qué? El Nuevo Testamento. El sacrificio de Jesucristo hecho en la Cruz del Calvario. Amado, por favor, por favor, yo no soy tonto. Repito, yo no soy tonto, yo no soy bruto, yo no soy insensato en abrirle los ojos al pueblo, a pastores, a pastoras, evangelistas, a maestros, salgan de ese viejo testamento, quiten las miradas de ese viejo testamento, entren en el Nuevo Testamento, entren en la perfecta ley, entren en la ley, en la ley que va a lograr que el ser humano, humano vivo, el ser humano vivo sea perfecto, porque la perfecta ley, el Nuevo Testamento, porque la perfecta ley, el Nuevo Testamento, tiene la misión, tiene la misión, tiene la misión de perfeccionar, de perfeccionar, de perfeccionar a los que se acercan a ella. Por lo cual, amados míos, hemos encontrado, hemos encontrado, y lo saco a la luz, repito, y lo saco a la luz, conforme a la Escritura, el pueblo tiene que entender con toda claridad, repito el pueblo tiene que entender en este momento en este momento en este momento nosotros el cuerpo de Cristo estamos estamos estamos estamos destinados a ser consumido por la por el nuevo pacto oiga bien ahora el Viejo Testamento ofrecía sangre de animales. El Nuevo Testamento exige mi vida. Exige mi vida en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto de uso de razón. Por eso es que en este momento histórico, el pueblo tiene que entender, el pueblo tiene que entender, este pastor, este pastor, este pastor, en las manos del Espíritu Santo, en el poder del Evangelio, le está abriendo los ojos a pastores, a pastoras, a evangelistas, a maestros. No caigan en la trampa, no caigan en la trampa de seguir, de seguir llevando el pueblo, llevando el pueblo a los conocimientos del viejo pacto, porque el viejo pacto no puede salvar a nadie. El viejo pacto no puede libertar a nadie, el viejo pacto no puede santificar a nadie, el viejo pacto no puede perfeccionar a nadie, porque como algo imperfecto va a perfeccionar a los que son hacedores de lo imperfecto. Por favor, el pueblo tiene que entender con toda claridad. Fíjese, fíjese. Evangelio según San Juan. Capítulo 19, capítulo 19. No informa que el pueblo de Israel mirarán, mirarán al que traspasaron. Entonces, ¿quién sacrificó a Jesús? No fue el pueblo gentil, fue el pueblo hebreo, fueron los sacerdotes de aquel viejo templo. Entonces, escúcheme, por favor. Cuando usted honra cuando usted honra el viejo pacto, cuando usted honra el viejo pacto, ¿a quién está honrando? A los que mataron a Jesús. A los que mataron a Jesús. El pueblo tiene que entender con toda claridad. Hermano, el pueblo tiene que entender con toda claridad. El pueblo tiene que entender con toda claridad. Yo no estoy inventándome, hermano. Vea, vea, vea. Vea lo que va a acontecer, Evangelio según San Juan, capítulo 19, capítulo 19, verso 37. Dice con toda claridad. Y también la Escritura dice, mirarán al que traspasaron. Entonces todo Israel será salvo. ¿Cómo va a ser salvo? Mirarán al que traspasaron. Mirarán al que traspasaron. Entonces, ¿quién va a mirar al que traspasaron? Entonces, ¿cómo yo voy en este momento a hacerme partícipe de los que traspasaron a Jesús? Hacerme partícipe de lo que trataron de, de destruir el plan de Dios. Hermano, mire bien, mire bien. El pueblo hebreo, el pueblo hebreo ha tenido la osadía de honrar, de honrar lo que Dios destruyó. Vuelven a levantar el templo. Vuelven a levantar el templo. Estas, estos ojos vieron las vestiduras, estos ojos vieron los instrumentos del templo y todo el que ha ido a Israel y lo han llevado han visto con toda claridad. Escuchen bien, hasta allá tienen, hasta allá tienen el, el animal, la vaca joja, con el propósito, con el propósito de sostener, de sostener lo que Dios ha eliminado. El pueblo tiene que entender, y escúcheme por favor, usted está en el cuerpo de Cristo, tiene un pastor, tiene un pastor fanático, fanático del pueblo hebreo, perdónenme hermano, pero en este momento están siendo fanáticos de lo que Dios ha destruido. Nosotros tenemos que ser fanáticos del evangelio. El Evangelio, repito, el Evangelio es el que en este momento histórico, el Evangelio es el que en este momento histórico tiene la oportunidad, tiene la oportunidad de hacer posible, repito, de hacer posible que el pueblo pueda entender con toda claridad, repito, que el Viejo Testamento le llaman la ley imperfecta y nadie imperfecto puede perfeccionar a nadie porque la imperfección de lo que es uno si honra la imperfección nunca espere nunca espere ser perfecto ante la presencia de dios porque el problema es el siguiente hermano mío el problema es el siguiente el pueblo el pueblo está viendo con toda claridad, en este momento histórico, un avivamiento, un avivamiento de que el cuerpo de Cristo quiere sentirse como hebreo, quiere danzar como hebreo, se pone la capucha como hebreo, y creen y creen que están en un estado espiritual agradable a la presencia de Dios. Perdónenme, hermano, pero... Cuando, la, cuando el cuerpo de Cristo quiere identificarse con los hebreos, están menospreciando, están menospreciando la perfecta sangre derramada en la cruz del Calvario. Escuchen por favor, yo no soy antihebreo. Yo estoy diciendo, yo estoy diciendo que los hebreos... Van a venir donde yo estoy. Yo no voy a donde están ellos. Ellos tienen que venir donde yo estoy. Ellos tienen que recibir al que yo recibí. Ellos tienen que entrar en el plan que yo entré. Por eso es el momento. Ese es el momento histórico que estamos viviendo. Que el pastor, pastores y pastoras, evangelistas y maestros. Quieren, quieren, quieren, quieren, quieren. Hacer que el cuerpo de Cristo es espiritual, porque está en las danzas hebreas, porque está en las ceremonias hebreas, porque está, hermano, perdóneme perdóneme hermano, esto es el disparate más grande que jamás el pueblo, los líderes han realizado. Por eso es que en este momento, mirad que nadie os engañe. ¿Por qué? Porque todo pastor, todo pastor que quiera conducir sus ovejas, a través del Viejo Testamento, a través de las ceremonias hebreas, a través de las eh, eh, circunstancias hebreas, perdónenme, hermano, está llevando el pueblo a la condenación. Repito, está llevando el pueblo. Pero pregúntese por qué razón, pregúntese por qué razón, y reconocerán al que traspasaron. Pregúntese, por favor, pregúntese, abra su entendimiento, ¿cómo es posible? Que ellos se van a salvar y usted se pueda condenar. Porque ellos van a reconocer al que traspasaron, repito. Ellos van a reconocer al que traspasaron. ¿Y quién es el que traspasaron? A Jesús. ¿Y quién lo traspasó? El pueblo hebreo. Y ahora, y ahora, y ahora, el pueblo hebreo, oiga, y ahora, el pueblo hebreo quiere traspasar. Ya traspasaron a Jesús. Ahora quieren traspasar al cuerpo de Cristo. El pueblo tiene que entender, amados míos, el pueblo tiene que entender que el evangelio, repito, que el evangelio es la perfecta ley y la perfecta ley tiene la capacidad de perfeccionar a los que quieren ser perfeccionados. El pueblo tiene que entender con toda claridad en este momento histórico. Nosotros, nosotros, nosotros, el pueblo, el cuerpo de Cristo. Repito, nosotros, el cuerpo de Cristo, tenemos que entender con toda claridad. Nuestra misión, nuestra misión es identificarnos, identificarnos con el Nuevo Testamento, con el Nuevo Testamento. Perdóneme, pastores, pastoras evangelistas, maestros, llamados apóstoles y apóstolas, están llevando el cuerpo de Cristo al degolladero. Oh, perdón. ¿Cómo? ¿Cómo? Realizando, realizando, realizando la ceremonia, el conocimiento, hermano, del pueblo como si se fuera a salvar por lo que el pueblo hebreo realizó sobre la faz de la tierra. Perdóname, escúchenlo no hay peor ejemplo sobre la paz de la tierra. Escucha ahora, que seguir al pueblo hebreo. Que enseñar lo que enseñaba el pueblo hebreo. Que identificarse con lo que se identificó el pueblo hebreo. Ahora nosotros vamos a entrar en otra dimensión. ¿Quién? El pueblo gentil. Tenemos un nuevo Salvador. El Cordero de Dios que quita. El pecado del mundo. Hermano, escúcheme. Nosotros tenemos que entender con toda claridad. Oiga, tenemos que entender con toda claridad. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos un sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad de los cielos, ministro del santuario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 la ley. Ese es el problema. El pueblo tiene que desligarse. El pueblo tiene que desligarse del viejo testamento. ¿Por qué? Porque el viejo testamento, hermano, el viejo testamento es una ofensa a Dios. Cuando los del nuevo testamento se quieren acercar al viejo testamento, hermanos míos, escúcheme por favor, están despreciando. Están menospreciando la sangre del colero. Está menospreciando la sangre del colero. Pero siempre hágase esta pregunta. ¿Por qué el pueblo hebreo, si está bien, tiene que reconocer al que traspasaron? ¿Cómo? ¿Que el pueblo hebreo que Tiene que reconocer al que traspasaron. Perdónenme, hermano. Escúchenme. Es triste y es lamentable que nosotros, que tenemos el nuevo pacto, el pacto verdadero. Escuche, el pacto verdadero. Por eso fue que Jesús, por eso fue que Jesús dijo la siguiente palabra. Por cuanto has guardado mi palabra. Mi palabra, repito, mi palabra ¿Están interpretando como viejo testamento y nuevo testamento? No, señor. Oiga bien, por cuanto ha guardado la palabra de mi paciencia. Oiga bien, de mi paciencia. La palabra de mi paciencia. Ahí no está el viejo testamento. La palabra de su paciencia es el nuevo testamento. Entonces dice, yo también te guardaré de la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Ahora puede entender por qué muchos procurarán entrar y no podrán. Repito, por qué muchos procurarán entrar y no podrán. Ahora puede entender por qué los engañadores, por qué los engañadores están choretos en el cuerpo de Cristo. Busque un engañador, busque un engañador que quiera predicar el evangelio como está escrito. Busque y no va a encontrarlo. ¿Qué es lo que predican? El viejo testamento, el viejo pacto, la vieja forma, la vieja forma de salvación. Por eso es que en este momento, oiga, oiga bien, oiga bien, van a tener la experiencia que el mismo diablo a través de Satanás, a través de la, Satanás, a través del anticristo, se va a sentar en el templo que el pueblo hebreo va a levantar. Por favor, ya, ya puedo ver, ya puedo ver la multitud de gente viajando para, viajando para, Viajando para la Tierra Santa, para ver el nuevo templo. Perdóneme hermano, perdóneme hermano, pero el nuevo templo, el nuevo templo es levantado en completo objeto ante lo que Dios hizo. ¿Qué hizo Dios? Destruyó el templo hecho de manos humanas y constituyó el nuevo templo. ¿El nuevo templo quién es? Los creyentes, los creyentes se han constituido en el nuevo templo, donde el ministro del nuevo templo no es un hombre, es el Espíritu Santo. Repito, es el Espíritu Santo. Por eso es que en este momento, por eso es que en este momento, amado mío, perdóneme, pero estoy avisándole que muchos van a procurar entrar y no van a poder. ¿Sabe por qué? Porque son seguidores, porque son seguidores del viejo pacto. ¿Y por qué son seguidores del viejo pacto? Porque sus pastores, porque sus pastoras, evangelistas y maestros los engañaron, llamados apóstoles, los engañaron creyendo, creyendo, creyendo que el viejo pacto, eh, eh, que el viejo pacto, oiga bien, contiene, contiene palabra de Dios. ¿Sabe por qué? Porque el viejo pacto tiene un montón de profecías, que hacen a, a alusión al Nuevo Testamento que cuando viniera el cumplimiento de todas esas profecías que están en el Viejo Testamento a, a realidad sobre la paz de la tierra, entonces se iba a entender con toda claridad, entonces se iba a entender con toda claridad lo que significaba, lo que significaba el Nuevo Pacto, porque ciertamente, ciertamente, el nuevo pacto, el nuevo pacto tiene un nuevo sacerdote. ¿Sabe cómo se llama? Jesús de Nazaret. Porque ese fue el que ofreció su sangre en la cruz del Calvario. ¿Qué hacía el sacerdote en el templo? Pues derramaba sangre de animales, pero no. Este nuevo sacerdote derramó su propia sangre. Para que su propia sangre, todo aquel que se acerque a él, perdonaría, limpiaría, santificaría, perfeccionaría la gente por medio, por medio, por medio de esa sangre para entrar, para entrar al paraíso. Escucha ahora, pero nosotros, repito, ya tuvimos el beneficio de la sangre de Jesús y entramos al cuerpo de Cristo. Gracias a la sangre de Jesús entramos al cuerpo de Cristo. Ahora, escuche por favor, en el cuerpo de Cristo, ahora, en el cuerpo de Cristo, ¿quién va a perfeccionarnos? ¿Quién va a perfeccionarnos? Escuche, la perfecta ley. ¿Quién es la perfecta ley? ¿Quién es la perfecta ley? El Nuevo Testamento. Por eso es que en este momento, escuche, aún el pueblo hebreo, aún el pueblo hebreo, para ser salvo, para ser salvo, Dice, reconocerán al que traspasaron. ¿Quién? Los hebreos. Entonces, si ya usted está, si ya usted está en el, en el que traspasaron, ¿cómo es posible, cómo es posible que usted anhele, desee honrar, repito, desea, anhele, honrar lo que Dios ha deshonrado? Perdóneme hermano, porque el, al destruir el templo, lo deshonró a todos. Repito, lo deshonró a todo. ¿A qué todo? Al pueblo hebreo. Y gracias, y gracias a esa acción, a esa actitud, yo, Julio Rivas, pueblo gentil, estoy camino a la salvación. Porque aquellos lo despreciaron. Aquellos lo despreciaron. Y ahora vemos al cuerpo de Cristo, y ahora vemos al cuerpo de Cristo, que lo que ellos despreciaron, el cuerpo de Cristo lo quiere. Honrar, Perdóneme hermano, pero este es el momento histórico donde el pueblo tiene que entender o nos convertimos, o nos convertimos de todo nuestro corazón, de todo nuestro corazón al Dios verdadero, escuche por favor, o el diablo se queda con el pueblo que va a ser vomitado. Este es el momento histórico. Más difícil ha existido para servirle al Señor. Porque el pueblo está tan desorientado, está tan confundido, porque el pastor, la pastora, evangelista y maestro lo han desorientado y lo han confundido creyendo, creyendo que si habla mal, si habla mal del viejo pacto, eh, eh, cae en pecado. Perdónenme hermano, yo estoy repitiendo lo que dice el evangelio, que el viejo pacto pasó, que el viejo pacto pasó, que el viejo pacto pasó. Hermano, perdóname, pero el pueblo tiene que entender con toda claridad que nosotros los que estamos, nosotros los que estamos en el cuerpo de Cristo, tenemos que entender, tenemos que entender con toda claridad. Que este momento, en este momento, al decir nuevo pacto, ha dado... Por viejo al primero. Y lo que se da por viejo. Y envejece. Está próximo. A desaparecer. Eso fue en el año 68. Y parece mentira. Que en el año 2020. Todavía. Todavía. No ha desaparecido. ¿Sabe por qué? Porque el pueblo gentil. El pueblo gentil. Quiere honrar. Lo que Dios ha. Deshonrado. Este es el momento en que el pueblo tiene que entender con toda claridad o nos decidimos a honrar el Nuevo Testamento, el Nuevo Testamento o Dios nos va a deshonrar a nosotros y lo que le pasó y lo que le pasó al templo, al templo hebreo que Dios lo destruyó y no quedó piedra sobre piedra le va a pasar, le va a pasar al pueblo gentil que está en el cuerpo de Cristo, que está honrando lo que Dios ha deshonrado. Escúcheme, ¿quién va a ser levantado? ¿Quién va a ser levantado? Los que el nuevo pacto, la perfecta ley, ha perfeccionado sus vidas. ¿Quién va a ser vomitado? ¿Quién va a ser vomitado? Los que en el nuevo pacto quisieron mantener vivo lo que Dios había dado por muerto. Este es el problema, hermano. Y no es el pueblo. Y no es el pueblo. Son los pastores y pastoras, evangelistas y maestros, llamados apóstoles y apóstolas, que insisten, que insisten, que insisten, y pasan los meses, y pasan los años, insisten, insisten, insisten, insisten, en honrar lo que Dios ha deshonrado. Este es el llamado que hacemos al cuerpo de Cristo. Que quiere ser levantado vivo. Desconéctate. Desconéctate de lo que Dios ya desconectó a su pueblo. A, a su pueblo. ¿Qué pueblo? Al cuerpo de Cristo el cuerpo de Cristo, el cuerpo de Cristo, que quiere seguir manteniendo vivo lo que Dios ha dado por muerto, hermano, la muerte, la muerte del viejo testamento lo cogerá, lo, lo succionará y lo derrotará. Porque en este momento nosotros los que estamos en el cuerpo de Cristo somos defensores de un nuevo Pacto, ese pacto tiene un nuevo salvador, ese salvador tiene una nueva sangre, esa sangre fue perfeccionada y perfecciona y perfecciona a todos los que se acercan a ella. Por favor, entiéndelo. No estoy hablando mal de nadie, pero no puedo callar. Estoy encontrando una de las razones por las cual, por lo cual, muchos van a procurar entrar y no van a poder, por favor entiéndelo, por favor entiéndelo, por favor entiéndelo, conviértete al Nuevo Testamento, constituyete en fanático del Nuevo Testamento, y el Nuevo Testamento hará de ti una nueva criatura, el Nuevo Testamento, la perfecta ley, perfeccionará tu vida, Padre, gracias por tu amor, Gracias por tu misericordia, bendición, privilegio que me has concedido una vez más. Te suplico que tengas misericordia. Mira esa multitud del cuerpo de Cristo <coughs> que ha sido engañado, que ha sido engañado. Y están honrando lo que tú has deshonrado. Por favor, por favor, abre sus ojos, abre sus oídos. Abre su entendimiento para que puedan escapar de la trampa, de la trampa que Satanás ha hecho al cuerpo de Cristo de honrar lo que tú sacaste de circulación. En el nombre de Jesús, para gloria de tu nombre, proclamamos y declaramos que la sangre del Cordero derramada en la cruz del Calvario perdone a todos aquellos que puedan abrir su entendimiento y ver el error que estaban cometiendo. En el nombre de Jesús proclamamos y declaramos que tu mano de amor, tu mano de misericordia, sigue adelante con nuestras vidas y no nos suelte hasta que no hayas terminado, perfeccionado la obra en cada una de nuestras vidas. En Cristo Jesús. Amén. Nos vemos pues. El próximo jueves en el templo donde estaremos continuando, muchos procurarán entrar, pero no podrán. Y hemos dado conocimiento de una de las razones poderosas por la cual no pueden entrar. Porque honrando lo que Dios ha deshonrado, no pueden ser subidos vivos para el reino de los cielos. La paz de Dios sea con todo y cada uno de ustedes. Dios les bendiga.